Quisimos grabar ahorita porque se está escuchando algo en el closet. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No inventes, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se, abrió. se abrió, se abrió, se abrió, se abrió, se abrió Espérate, cálmate, cálmate, cálmate ¿Hay alguien ahí? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Dinos, dinos, ¡se sumó alguien! Alúzame. Bueno, ya conocimos la tienda de Mario y ahora vamos en la búsqueda de la tienda de Joshua Luke. Otro caso que ha surgido en los últimos meses de un encuentro con fantasmas. Vamos a, a ver si podemos encontrar también esa tienda. Estamos en Guadalajara. Vamos a confirmar primero que sea la tienda donde han ocurrido casos en esta cuenta muy sonada donde... Eh, fue abierto un TikTok a un niño donde todo parecía normal y de repente se convirtió en algo paranormal. Hola amigos de TikTok, no había subido video porque estaba esperando que viniera el padre. Ya vino y hizo lo suyo, tanto en la tienda como en la casa. La situación, la verdad, en lugar de mejorar, ha empeorado. La verdad está peor. Como ustedes me pidieron, puse a grabar toda la noche. Ese mismo día, mis mi esposa escuchamos ruidos en la madrugada, bajamos a ver qué era, nos pusimos a grabar, y los celulares de la nada se apagaron teniendo pila. Ya no los pudimos echar a andar, los dejamos cargando y hasta el día siguiente. Una vez que me puse a checar los videos, me di cuenta que en mi celular el video de cuando bajamos no se grabó, pero el de ella sí, la verdad se ve algo sumamente impactante. Pero eso está empeorando, porque ahora mi hija dice que una señora, Hijos igual lo peor de nervioso y mi esposa comenta que también ve una silueta de una mujer entonces ya no sé qué hacer ya, esperemos que todo salga bien estamos ya muy cerca de llegar a la escuela donde se grabaron los fenómenos paranormales sí. eh, en el TikTok de Joshua Luke vamos a buscar alguna tienda que esté cerca que pues podamos observar que de ahí fue grabado eh, estos videos y vamos a ver si nos reciben ¿no? y que nos cuenten la historia. Entonces vamos a ver si podemos confirmar que hay actividad paranormal allí. En este momento solo nos guiábamos por la referencia de la escuela. Íbamos a ojos cerrados sobre el paradero de aquella tienda de donde surgieron los videos paranormales. Ya no sé qué ver de qué lado está la tienda. Tiene que estar enfrente. Cuando graba, graba hacia la puerta. ¿Está del lado derecho o del lado izquierdo? Del lado derecho, su casa. Y del lado izquierdo está la primaria. Ah, ok. ¿Es eso, Aquí vamos a llegar ya a la primaria. Ahí la tenemos. ¿Sabes qué? ¿La, la tienda debe de estar de qué lado? ¿De qué lado? Ah, no. ¿Acá enfrente? Ahí está la paletería. Sí, Aquí ¿no? sí. hay una tienda así. Pero, puede ser esta. Pero yo creo que puede ser también en la paletería, ¿no? En el balcón ese que la está la que les eso también puede ser. Al parecer habíamos localizado la tienda que buscábamos, pero no sería nada cortés en llegar de pronto sin ser invitados. Claro. Tengo que pedir permiso a no sé qué Las entidades, pero, sí. Pero, ¿qué tiene que pedir permiso a no sé en una iglesia no sé qué cosa? Lo que nos tiene aquí es el querer responder las dudas de millones de personas. Solo estamos en la búsqueda de la verdad. Sin embargo, no podemos presionar a la familia de Joshua Luke, solo aceptaremos lo que quieran decirnos. Venimos desde la Ciudad de México en búsqueda de uno de los casos más extraños y paranormales que han sucedido este 2020, el caso de Joshua Luke, que lo conocimos así por medio de TikTok. Si sí pudimos encontrar su tienda, eh, venimos junto a Omar y Joshua Luke, o más bien así es como lo conocen en redes sociales por su caso, pues tiene algo que decirnos. Sin embargo, me parece que esta será la última vez que él quiera mencionar algo. Le agradezco que nos haya recibido. Bueno, es un caso que fue muy sonado porque realmente la, la evidencia que mostraron fue contundente. Queríamos evidenciar un poquito la actividad que está en este lugar, pero este, realmente entendemos también que el acoso, la, la multitud es molesto para una persona que realmente su caso eh, lo hizo, pues personalmente su caso lo hizo privado, se volvió público, no fue así la decisión de él hacerlo, hacerlo público. Y pues vamos a escuchar las últimas, las últimas palabras que tiene que decirnos a nosotros como medio de comunicación, como investigadores, como exploradores y pues lo escuchamos. No, pues primeramente Agradecerles, ¿no? Que estén aquí, agradecerle a toda la gente Porque la verdad me preguntan mucho por redes sociales En este caso TikTok e Instagram, que cómo estoy Y no he respondido porque Si sí está un poquito malo Físicamente Y pues la verdad porque sí ha sido Muy pesado ¿no? La cosa como ustedes lo comentan Pero gracias a Dios eh, Cuando Dross eh, Subió el video Alguien se comunicó conmigo mm, Nos ofrecieron la ayuda Es un padre, es lo único que puedo decir No puedo decir nombre ni nada de eso Por lo que les comento y esto es complementar Lo demás Amigos, estoy en el baño Me han estado tocando la puerta Me siento muy nervioso, no sé qué hacer ¿A tocar otra vez Mira Esa tira el Se ve una sombra Mira, se está moviendo esto Pero no hay nada aquí Aquí. por eso no he subido ya nada no subo videos yo quiero ahorita la tranquilidad de mi familia me preocupa más que cualquier otra situación cualquier tipo de fama o cualquier tipo de ese, de ese índole porque la verdad sí me empezaba a sentir ya muy desgastado físicamente no sé cómo explicarlo es como te desgastas físicamente como sientes muy, un can... cansancio sientes un cansancio nada más entonces pues la verdad eso es lo que genero y, y voy paulatinamente al médico. De hecho, tengo que ir al médico casi diario ahorita. O las mañanas voy. De este lado, se ve una sombra, se ve una sombra. No sé qué hacer, amigos. Estoy un poco nervioso, estoy un poco nervioso. Se oye algo en la tienda. Venga, vamos a ver. Vamos a la tienda. Vamos a la tienda. Vamos a ver. Venga, venga, venga. Con sí. unas cajas de refresco. Unas rejas. Unas rejas se caían. Miren, se oye el al enfrente oigo un susurro un susurro. Por ejemplo, en lo de el closet, por ejemplo, no sé en el, en el closet empezamos a oír también sonidos. Es un video fuertísimo, eh. Empezamos a escuchar los sonidos y aquí de este lado tenemos nosotros los dos dólares el mío de mi esposa. Yo empecé el sonidos y agarré el primero, el primero el de mi esposa, prendí la lámpara y se hoy y ya le digo, graba, y me dicen, no, ¿cuál grabas? Estás loco te digo no es que vamos a ver qué onda cuando yo comienzo a grabar es qué es eso se abrió se abrió se abrió se abrió se abrió se abrió espérate cálmate cálmate cálmate hay alguien ahí podemos ayudar necesitas algo dinos dinos se sumó alguien alúsame alúsame alúsame espera espérate alúsame no hay nada, mira, no hay nada, no hay nada No sé, no sé ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos con los niños Vámonos con los niños, yo creo, mira Aquí no hay nada De este lado tampoco hay nada Aquí tampoco, vámonos con los niños, vente Te digo muchísimas cosas, yo las explico ahí De hecho hasta enseño el ropero Muchísimas cosas a con eso se a ser fuerte. Creo que es el agobiante. Mira, te voy a ser bien sincero. A mí lo que más me preocupaba son mis niños. Eh, te, te digo ahorita, te lo, te, te lo digo así, se lo digo a ustedes. ¿Por porque yo en realidad no busco fama. Claro. Me pregunta mucho también la gente sí. que si yo no veo en el sofá una sombra. Yo no sí. la veo. O sea, madre si yo la veo. Achingada, por eso me quedaba en la sala no. porque en la sala está la puerta a un lado, yo veo la pinche sombra, madres, ¿por qué me quedaba? porque la señora me dijo que me tendría que quedar en mi casa porque si me iba era como decirles quédatelo, o sea que lo volvía más fuerte es muy curioso que te pase eso en, en tu casa y después que pase en la, en la secundaria ¿no tiene que ver algo con el suelo? con la ah, piedra, entonces no. esto Ahí te va eso. les quería comentar, de hecho Muchos de mis vecinos empezaron a, a venir platicando con ellos vecina, a aquel lado dice que, que se bien en se agua, la vecina de espaldas. Uy, como pueden ver son las 2.52 de la madrugada. Otra vez los perros ladriladre. nunca me había parado. Pero ahora sí me voy a asomar, a ver si puedo detectar por qué están ladriladres. Como no hay velador, dejan a los perros ahí sueltos entonces a ver qué pasa, o se ve todo muy tranquilo, la verdad no se ve nada anormal ah, mija, mija, se sumó alguien se está asomando alguien en la escuela ¿Se, se asomó alguien en la escuela mija mira otra vez, otra vez se asomó alguien, párate para que veas que no estoy payaseando no es mentira, es en serio mira, levántate, levántate se, se murió muchísima gente ahí yo la verdad no sabía la que me dijo fue una vecina, que también da justo a, a la escuela, y que ella decía eso. Dice, yo también, nosotros hemos visto esto, y también nos pasan cosas. Y le digo a la persona. O sea, los vecinos tienen sus propias experiencias. También, exacto. Yo te estoy bien sincero, ¿eh? Al video de la escuela, o sea, yo te puedo decir, yo, no descartes que pase alguien que se haya metido. No. Yo, porque se pueden brincar. Pero no, no, no se puede descartar. Y ya se han brincado una vez. De hecho también por eso Cuando yo, cuando empecé a grasar este No, empecé, los perros no, era no, no, intención Y le dijo a ella Y ella estaba dormida no, pues, no, caso no, Pero fue con esa intención El problema viene no, Cuando yo grabo otra vez Dos veces Y las cosas que traen ya son O no, sea, no, es no, no, ¿Sí? Pero no, no, o sea, si no, realidad no, no, Quisiera algo así como de. Me interesa fama, seguirá subiendo los videos que. por ejemplo de la escuela, te digo, son dos. El de aquí es impresionante. El, yo lo único que quiero ahorita ya es. Como que. Tranquilidad. Tranquilidad para mí, para mi familia y para todos, porque a todos les ha afectado. A toda la familia, para mis suegros, o a. A, a todos, porque en realidad sí han sufrido como que mucho acoso también de por parte de la gente. Es un tema difícil porque les presentas lo que te está sucediendo y la gente, pues hay mucha que sí te dirá de apoyo, pero la gran mayoría dudan sí. de ti, te señalan y es ahí donde a uno le pesa. Además de lo que te está sucediendo, sentir el acoso de las personas de decirte charlatán, mentiroso, estás engañando a la gente, eso pues a, a todos nos cansa Nosotros como youtubers Un comentario malos que recibimos Nos pesa Alguien que no está acostumbrado a eso Claramente afecta en su estado anímico Entonces yo te entiendo Lo que estás pasando Y entiendo si ya no quieres Sacar nada más de esto Porque al final de cuentas No vamos a ir a ningún lado Tú te vas a afectar más Al estar sacando más videos ¿Sí? Porque dices que tienes más videos Y que han sucedido otras cosas Pero que no las vas a volver a sacar De hecho Ay, Hola buenas Este video es para agradecerle A todos los Ustedes los mensajes que nos han estado enviando, no hemos estado subiendo video porque pensamos que alejarnos sería una manera como de calmar esta situación, pero fue erróneo, ha estado empeorando a pesar de que viene la señora, a tal grado de que mi hijo hace un momento nos pidió agua, lavamos su bote, le serví su agua, gracias a Dios alcanzamos a observar que el agua tenía gusanos, ¿cómo demonios le iban a salir gusanos? Esto ya me está frustrando mucho, ustedes saben que mi esposa se va a dormir con su hermano, me quedo solo en las noches, ya escucho su voz, que me hablan, he estado grabando y está todo más fuerte, pero aquí estoy, seguiré con ustedes. Nosotros llegamos a nuestro hijo por regular cuando abrimos la mañana en el cuarto dormido, Sí, Hasta su cuna, está mi cama, y le prendemos el monitor. Entonces, nosotros estamos ahí, aquí, y estamos viendo el monitor. Y mi esposa me dice: ver, como que están jatando la cobija. Como, me asomo y literal, se ve como si hubiera una mano saliendo en medio de, la, de las, se llama, entre la cuna y la cama, hay que la cobija. Entonces yo lo que hago es lo que le digo a ella, si puedes grábalo y yo me voy corriendo Y se ve la escena donde o sea, yo llego y todo ese tipo de situaciones Pero te digo, o sea, ya no, no me interesa pues ya nada de eso De hecho, a lo mejor siento que hasta mal está que lo esté comentando eh, A mí me hubiera gustado de alguna manera evidenciar esto, pero también soy muy respetuoso en el sentido de la familia, la familia para mí es lo primero y te agradezco mucho la entrevista que nos estás dando, te agradezco mucho que a pesar de toda la situación y todo el agobio, todo el acoso, nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo, de conocerte, de saber también este, tus sentimientos, porque muchas veces nosotros vemos eh, a través de una pantalla a una persona y no sabemos qué hay detrás de los sentimientos, de las de los hechos de, de, de, de que por lo cual está haciendo eso esa persona. Te agradezco de verdad mucho yo por mi parte, este, me voy muy contento de haber conocido el lugar, de haber conocido eh, la zona eh, y saber que son casos que no son esporádicos y que la gente como tú se atrevió a decirlo, hay gente que está pasando por la misma situación y no se atreve a decirlo. De verdad yo por mi parte te agradezco mucho. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes de verdad y te digo, gracias mi preocupación gracias. más grande son mis chavitos, entonces pues, más que nada es eso. Y tu, tu entrevista esta quedará tal cual. Eh, Podemos nosotros especular cuando no estamos en el lugar y cuando vemos solamente los videos, pero ya cuando venimos y hablamos contigo, ¿esa es tu verdad? ¿eso es lo que nos quieres decir? Y hasta ahí se quedó. Sí, sí, sí, está muy bien. Yo de todo corazón les agradezco mucho. Pues terminamos esta entrevista. Eh, de verdad que es muy, difer muy diferente eh, tratar directamente con las personas que están detrás de una cámara. Eso lo tienen que entender muchísima sí, gente. Sí. Las especulaciones continuarán, eh, pero realmente estamos, hoy escuchamos eh, de, viva, de viva voz la experiencia y lo que está pidiendo nuestro amigo y pues yo por mi parte lo voy a respetar y ser. hasta aquí se queda, yo no voy a seguir eh, buscando, indagando, indagando ¿no? acerca de este caso yo me voy muy contento porque pude conocer el lugar sí. porque pude conocer a las personas que me parecen maravillosas y hasta aquí termina sí. pues gracias que, que nos dio esta entrevista y pues nos vamos muy contentos porque nos recibió venimos desde Ciudad de México bueno, así cubrimos dos casos dos casos muy importantes que sufrieron este 2020 los dos casos más importantes ¿De esto 2020, Seguramente sí. Estamos cubriéndolos para ustedes. Muchas gracias. Como escucharon, la familia ya no quiere saber más sobre este tema y nos tuvimos que conformar con las palabras que nos dieron. No hay manera de investigar el hogar ni los lugares de donde se grabaron los videos. No podemos experimentar ni hacer algún tipo de recreación para confirmar que no se tratara de un fraude. El caso es real, afirmó una y otra vez el padre de Joshua Luke. Pero ya no quieren hacerlo público, ni quiere ser molestado. Ante esto, solo nos queda nuestra opinión. ¿Ustedes qué creen? Pero es hora de viajar a otra parte para seguir con las investigaciones de los casos paranormales que surgen en internet. Así que suscríbanse y acompáñenme a desentrañar todos estos misterios.